Son ya varios los capítulos emitidos donde hemos visitado cultivos colectivos. De hecho, en la mayoría de casos se trataban de este tipo de cultivos. La reciente crisis ha obligado a canabicultores y usuarios a tener que cultivar su propio cannabis. Compartir y mantener una instalación resulta mucho más económico y mucho más cómodo si se comparten tanto gastos como el trabajo. Como veis, nos hallamos ante una amplia sala perfectamente equipada a la que debemos prestar total atención a cada rincón y cada palmo de su instalación con el fin de poder extraer todos los detalles que convierten este cultivo en un cultivo casi perfecto. Esta sala ...está iluminada con ocho lámparas de alta presión de sodio... Que ...están dotadas de un reflector de sistema de ala de gaviota... ...lo que permite una mejor difusión y propagación lumínica... ...los balastros están colocados en alto... ...para evitar que el agua que pueda caer derramada... ...entre en contacto con ellos... ...además están sobre un panel de corcho... ...lo que hace facilitar ese aislamiento... ...y también que la vibración no incida directamente sobre el muro... ...ocho lámparas de alta presión de sodio cuando están encendidas generan un foco muy potente de calor. Este calor puede ser detectado mediante cámaras térmicas especiales. Por ello, los canabicultores de este cultivo decidieron forrar completamente paredes y techo con un aislante térmico especial. Este aislante térmico lo que hace es reducir el foco que emanan de la habitación. Así les resulta mucho más dificultoso el detectar los cultivos a este tipo de cámaras especiales. Toda la instalación eléctrica, además de estar perfectamente instalada, está controlada desde este cuadro de luces. Volvemos a asistir ...en la necesidad de tomar el mayor número de medidas de seguridad posible... ...para evitar daños y peligros. Siguiendo con la instalación del cultivo... ...vemos como los ventiladores que se encargan de mover y repartir el aire... ...están situados en el techo con la intención de repartirlo de una forma más uniforme. También el sistema de extracción goza de un filtro grande... ...que reduce el potente olor a marihuana que emiten las plantas en este estado de floración. A medida que nos acercamos al verano... ...las temperaturas, sobre todo las diurnas, van en aumento día a día... Sin aire acondicionado, resulta casi imposible el poder llevar a término un cultivo sin padecer ningún tipo de patología. Por el contrario, para combatir el frío del invierno, este cultivo también está dotado de un sistema de regadores que permite regular la temperatura en caso de que se desciendan y se alcancen registros demasiado bajos, lo que ello podría suponer a una ralentización del desarrollo del cultivo. La técnica de cultivo utilizada en este interior es un Sea of Green con una densidad de 25 ejemplares por foco, lo que suma un total de 200 esquejes de la sabrosa variedad de caramelo. Los esquejes han estado en crecimiento tan solo una semana, y hace ya 55 días que fueron puestos a 12 horas de floración. Si observamos los cogollos, vemos cómo están completamente formados y maduros, lo que nos indica que están listos para ser cosechados. Los esquejes se están cultivando en contenedores de 7 litros. Como veis, este tipo de macetas es el más utilizado en todos los cultivos que hemos visitado. Esto es debido a que permite tanto la técnica del SOG, del Sea como la técnica del SCROG, del Screen of ring. El sistema de riego es un sistema de riego localizado y automatizado mediante una manguera de polietileno de 16 milímetros de diámetro con salidas individuales para cada planta. Esto facilita el trabajo a los canadicultores de tal modo que solo tienen que hacer revisiones periódicas para detectar cualquier fallo. El agua de riego utilizada se filtra previamente por un sistema de ósmosis inversa. Una vez filtrada y depurada el agua se almacena en dos tanques, uno de ellos de 250 litros que contiene solo agua y el otro que es de 300 litros que además del agua contiene la disolución nutritiva con el que alimentar las plantas del cultivo. Hay que tener en cuenta que este sistema de depuración lo que hace es desmineralizar el agua. Así que además de los abonos y nutrientes que le tiremos tanto para floración o crecimiento, estemos en la fase que estemos, además debemos añadirle correctores de minerales y vitamínicos con el fin de no padecer ningún tipo de carencia nutritiva. Aquí podemos ver el sistema de recogida de lexiviados que tienen instalados. A través de las mesas y las bandejas de cultivo se puede recoger todo el agua residual sobrante y a través de estas tuberías anexas se recircula todo ese agua residual para sacarlo y extraerlo de la habitación de cultivo. Ya hemos analizado milímetro a milímetro este perfecto cultivo y que hemos visitado hoy. Esperamos que hayáis tomado buena nota para poder mejorar vuestros propios jardines de interior. Nos vemos en el próximo programa.